En este video, te mostraremos cómo configurar tu Ultima Farm para que puedas empezar a acuñar monedas para ti. Abre la aplicación Ultima Farm en tu smartphone. Introduce tu dirección de correo electrónico y tu contraseña de Ultima Farm. Confirma que estás de acuerdo con las condiciones de uso moviendo el interruptor y haz clic en el botón Entrar. Crea un nuevo código PIN. Anota tu código PIN en una hoja de papel. Confirma tu nuevo código PIN. Por favor, recuerda siempre anotar y guardar todos tus datos. Si es necesario, crea una huella digital. Esto hará que tu inicio de sesión sea más rápido y fácil. Introduce un código PIN de transporte. Este código PIN es necesario para restaurar tu última farm. Esta es tu clave personal. Para guardarlo, imprímelo en papel. Confirma que has guardado tu clave personal moviendo el interruptor y haz clic en el botón siguiente. Tu última farm está listo para multiplicar tus última farms. Tu última farm debe ser nuevamente eliminado e importado para su verificación. Vuelve a descargar tu Ultima Farm. Entra con tu dirección de correo electrónico y tu contraseña de Ultima Farm. Crear y confirmar un código PIN. Elige un código QR a través de la cámara o introduce los 66 símbolos. Escanea el código QR con la cámara. Introduce el código PIN de transporte antes elegido. Tu última farm ha sido importado con éxito y está listo para multiplicar tus última farms.